Cuando uno atenta contra su propia vida, no hace más que maldecirse ante la eternidad. Y la siguiente historia es la confirmación de que la vida y el alma de las personas tal vez se es debatida por seres divinos o de inframundo. Esto es lo que cuenta una persona, quien prefirió permanecer en el anonimato. Cuando tenía siete años, mi tío se quitó la vida. Era muy chico y no comprendía por qué esas personas lo hacían. Me preguntaba qué tan grande era su tristeza para cometer un crimen contra sí mismos. Conforme iba creciendo veía en los periódicos fotografías de personas que se colgaban de una soga. Todas ellas con una posición en particular, arrodillados, cabizbajos por la tensión de la cuerda, ...y algunos con rasguños en el cuello. No lo entendí hasta que un día... ...otro de mis tíos hablaba de un amigo muy cercano... ...cuyo hermano decidió colgarse... ...provocando que se hiciera las mismas preguntas que un día me hice. Sentía una profunda tristeza por la pérdida de... ...su carnal, como él le decía que una tarde después de no encontrar respuestas, decidió buscarlas. ¿Cómo? Haría exactamente lo que hizo su hermano. Comenzó afilando su machete, le sacó todo el filo que pudo y le dijo a su esposa Ahorita voy a saber por qué la gente se ahorca. Cuando veas que me estoy yendo y que ya no puedo más, agarras el machete y cortas la soga su esposa no daba crédito a lo que oía. Lo tachó de loco, pues no pensó que realmente lo haría y salió de la habitación. Pero mi tío seguía obsesionado con eso. Esa noche tomó la soga de su hamaca, la ató a su cuello y se colgó. Su esposa milagrosamente entró al cuarto justamente cuando él estaba por morir. Sin pensarlo fue por el machete e hizo lo que horas antes él le pidió. En cuanto lo hizo salió a pedir ayuda. Tiempo después tomó valor para contarle lo que vio con un terror que le invadía la mirada. Él dice, que segundos después de atarse la soga al cuello y proseguir, empiezas a sofocarte y te arrepientes de haberlo hecho, pero llega el demonio con dos costales de oro extremadamente pesados, uno en cada mano y se monta en tu cuello con un pie en cada hombro y comienza a saltar hasta que pierdes la conciencia. Su esposa por su parte relató que al cortar la soga salió corriendo porque sintió que algo la perseguía. Algo tan salvaje o como un enorme perro con rabia. Él, desde entonces piensa que la gente puede tomar la iniciativa de arrebatarse la vida tener el valor de enrollarse la soga al cuello, pero cuando sienten que el aire ya no es suficiente, es cuando posiblemente se arrepienten. En el desespero se rasguñan el cuello con el único fin de quitarse lo que lo obstruye, y tal vez puedan desistir de la decisión, pero llega el demonio y termina con lo que empezaste. También dice que como ya vio lo que pasa, está seguro que el maligno no tardará y vendrá por él. Si el video te ha gustado, por favor deja un comentario y comparte este video.